un cordial saludo, necesitas hacer un, ser un trabajo en la vía pública y te pidieron un permiso. Ese permiso debes sacarlo en el Ceremit y te pedirán un plano de la vía pública, nosotros somos profesionales en ese tipo de planos, planos de exterior o planos cartográficos, con todos los detalles que te exigen, y si gustas podemos gestionar la entrega y aprobación de la solicitud, cotiza con nosotros, contáctanos en nuestra página, y no olvides suscribirte en nuestro canal y darle me gusta, gracias. Darle me gusta, gracias.